Y ahora vamos con el arte murciano, porque hace un año y medio se estrenaba la web serie El Americanacho. Justo acaban de publicar el making of de todo lo que fue la serie. Han contado muchos secretos, a algún lugar en el que se llegaron a colar y nuestra compañera Lorena Vera ha estado con ellos esta mañana visitándolos. ¿Os acordáis de aquella serie que hace un año y medio supuso todo un fenómeno viral? El Americanacho. Efectivamente, pues hoy, con motivo de la salida de su making of, charlamos con sus directores acerca de cuáles fueron esos mejores momentos y cuál es la sensación que año y medio después se les ha quedado. ¿Qué tal? Sí. sí. Hoy hemos conocido el making of de una serie, oye, que supuso un antes y un después, en internet y aquí en la región de Murcia, ¿eh? ¿Os lo pasáis bien, bribones? Pues sí, eh, ahora bien, desde fuera se ve así, pero para, para disfrutar un rodaje de esa manera también hay que crear ese clima y tenemos que rodearnos de profesionales. ...que permitan que lo hagamos así, si no, aquello puede ser un, un caos. Refrescando un poquito la memoria y contarnos en qué consistía el Americanazo. Un americano aquí a Murcia y el contraste, ¿no?, de, de sus hábitos con los nuestros... ...y nada, el choque de culturas, que sí. también sí. siempre desde como el filtro cinematográfico... ...como de la americanada y en contraste con lo que es la realidad de nuestra cultura, ¿no? se llama así por eso Jimmy eh, pico esquina porque es un pico que está en la esquina en forma de, de pico hablando de, de cuál es la experiencia de cuál es el capítulo que más os costó cuál es el que más recordáis hay un momento muy graciosos eh, por ejemplo para rodar la escena de Corbera nos colamos en el aeropuerto de verdad pusimos al protagonista a Jimmy a correr por ahí por, por el aeropuerto que está vamos que hay guardias que no se puede entrar eh, nada, pues eso fue el primer día. De hecho, fue el primer día de rodaje y tenía planos. Rodamos planos para el último capítulo, planos para el principio y planos para, una, para un vídeo promo previo a la serie. ¡Hola, Murcia! Sí, recién aterrizado en Corbera. Son repercusiones legales eso, ¿no? Pues puede que después de que se emita esto, sí. <risa> ¿Y el capítulo del bando de la huerta? ¿Qué tal? Pues a ver, aquello fue una experiencia, porque todo, toda la serie estaba ya rodada previamente, pero dejamos ese capítulo para rodar en el bando. Rodamos el inicio del capítulo y ya salen al bando y ya todo fue... Tenemos una base de guión, toda la estructura de, de la búsqueda de Caroline y demás, pero mucha improvisación entre medias. Cenar eh, dos días después, ¿no? Sí, que claro, en dos días. O sea que, que fue una locura. Sí, de hecho hicimos llamamiento en redes sociales para, para que se apuntara gente al rodaje y sí que, sí que tuvimos bastante movimiento y pudimos apoyarnos en esa gente para crear unas escenas concretas también con, eso, con esa parte de improvisación y creemos que intentando coger bastante la esencia de lo que es el bando, para bien y para mal. ...en la cabeza porque ya ha pasado su tiempo. ¿Y qué tenéis en mente? Los proyectos, siempre tenemos proyectos en mente... ...un documental en proceso para marzo. También estuvimos, aprendimos de la peli de Terminator... ...que estuvimos ahí trabajando... ...estuvimos en la oficina de producción y tal. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Habéis <risa> estado trabajando en Terminator? Sí, es la que se ha rodado aquí en Corbera. Básicamente lo que, lo que hacemos nosotros... ...tomar decisiones y tal en, en set... Solo que cuando dices... Ok, eh, tiramos por aquí, de repente hay 400 personas detrás que empiezan a moverse. Es muy, muy interesante ver la escala ¿no? de aquello. Muy bien. Este va es a estar en Corbera. Sí, pero esta vez legalmente. <risa> bueno, mucha suerte para estos jóvenes murcianos, de extra este parecida por él, el día del Bando de la Huerta hasta el Follana, ¿eh? que dentro de poquito saca nuevo tema.